el árbol pequeñito de Navidad. Había una vez un abeto pequeñito. Entonces cuando él veía la nieve, se moría y temblaba de miedo, desde los pies hasta la cabeza. El arbolito estaba temblando y llegó un conejito que le miró y le dijo ¿Pero qué te pasa, arbolito? A mí, a mí, que tengo mucho miedo. Tengo miedo de que vengan las personas y me lleven, y me lleven a la ciudad. Y una familia me coja y me lleve a su casa. Y me claven cosas en las ramas y velas. Y yo tengo miedo porque me voy a quemar. El conejito le miraba extrañado. Y le dice, todos los arbolitos están deseando ser un arbolito de Navidad. Que ya les lleven a su casa, los niños les, les decoren. Un día llegó un hombre con una pala y estuvo mirando y vio al pequeño abeto. Y dijo, uy, este es el árbol que yo quiero. Se puso a cavar y a cavar, le cargó a los hombros y le llevó hasta su furgoneta. Le puso la parte de atrás, se montó en la furgoneta y estuvo conduciendo tiempo y tiempo y tiempo. Y el arbolito dentro del coche estaba temblando de miedo. Y entonces llegaron a la ciudad. Le llevaron a una tienda y le pusieron en el escaparate. De repente una niña le vio y dijo, ¡ay, ese es el arbolito que yo quiero! Y entonces el árbol empezó a pensar, ¡ay, Dios mío, ahora me van a clavar cosas en las, en las ramas y velas y me voy a quemar! Pero la niña cogió al pequeño abeto, le llevó al jardín, cavó un agujero y allí le puso en el jardín. Entonces el árbol empezó a pensar, oh, qué raro, no me han metido en un cubo, ni en una maceta, ni dentro de casa, qué raro. Cuando la niña al día siguiente se despertó, fue al abeto y le empezó a decorar, pero ¿cómo le decoró? Le puso caramelos, turrón, galletas, Cacahuetes le estuvo poniendo por todas sus ramas dulces de Navidad. El abeto se miraba y decía: Pero Dios mío, qué decoración más rara, qué es esto que me han puesto, pero qué es, ni velas ni nada. Y el árbol seguía pensando: no, Pero qué raro, qué raro es. A la mañana de, en la mañana de Navidad, de repente empezó a ir sonidos de pájaros y empezaron a venir distintos tipos de pájaros y empezaron a volar sobre y bajaban y picaban todos los dulces y todo el turrón y las pastas y empezaron a comérselas. Tú eres un árbol de Navidad para los pájaros. Nosotros te queremos dar las gracias por ser nuestro árbol. Entonces, todos los años, todos los años, en la época de Navidad, al mismo árbol le decoraban igual, con los mismos dulces. Además, como estaba plantado en tierra y no en un cubo ni en una maceta, iba creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse grande. Y los pájaros podían ir a comer y estaban todos muy contentos, contentos, contentos. Y color incolorado, este cuento se ha acabado.